nuestro reportero estrella Pedro Javier, así que vamos a recibir a Pedro. Buenos días Pedro. Buenos, Buenos días. días. ¿Cómo, cómo Buenos tú días, estás? Todo, ese... todo bien, gracias a Dios. Aquí bajo lluvia. <risa> Eso te veo, te veo. Siempre. <risa> y la marcha. Bien, cómo no. Adelante. ¿Cómo anda la ¿Cómo situación de la tormenta Isaías en la zona de Samaná, Pedro? Bueno, desde muy temprano de la noche, del día de ayer, se han estado sintiendo eh, fuertes lluvias. Pero hasta el momento algunas ramas de los árboles han empezado a caer. Las brigadas de emergencia desde el día de ayer se empezaron a activar con relación a lo que es la tormenta. Pese a que nadie estaba preparado para esta situación, la cual nos agarró de sorpresa. Pero las brigadas se han mantenido en sesión permanente así, lo expresaba el alcalde en el día de ayer en una Parece reunión que verdad. se sostuvo en la alcaldía con el Comité de Emergencia Municipal, dando respuesta y viendo, evaluando los lugares más vulnerables del municipio de Las Terrenas con relación a esta tormenta. Y habilitaron algunos lugares, centros de acopio para las personas que necesiten y se habilitaron Números de los diferentes miembros de, del comité eh, para cualquier eventualidad de emergencia que puedan comunicarse han sido compartidos en las diferentes redes sociales de este municipio. Cuanto a lo que es Santa Bárbara, desde anoche algunos colegas nos han estado reportando que las fuertes lluvias han hecho inundaciones en algunas del malecón de Alecón, eh, Santa Bárbara, municipio cabecera de la provincia de Samaná. Bien, bien, gracias, eh, Pedro. Una pregunta. Esto que tú estás mostrando ahí es eh, la playa, playa bonita, ¿es esto? Esta es Punta Popi. Ah, Punta Popi. Punta Popi. Punta, Pu Poppy. Oh, Punta Poppy, okay. El oleaje se ve fuerte en Punta Popi. Sí, así es, el oleaje está un poco fuerte, más de, lo, de los normales. Ha arrastrado mucha alga ahí, ha arrastrado mucha alga, ¿eh? Sí, la, la, como la puede conservar ahí. Las argas de sargazos. Ha, ha sí, pero hay plástico también ahí. No, no presente eso. Perdón. Eh, eh, eh, eh, Pedro. ¿Sí? Eh, a tu espalda, podemos ver, creo que es plástico que hay acumulado ahí. Confírame eso, por favor. No, ese es eh, ah, bueno. el área ya del malecón que se ha estado construyendo, que se, que se ve por aquí. Bueno, ahí, ahí sí hay alguna plástico. botella de... De, de, de personas que vienen a la playa y no saben llevársela, no saben regresársela. Es la, la, la, la <ríe> natural. Es que no Pedro, ¿cuántos refugios hay en ahí en el municipio de Las Terrenas en caso de una eventualidad? ¿Cuántos refugios? Sí, sí, sí tú sabes. Eh, a, hasta el día de ayer logré ver como algunos 20 refugios entre lo que es... El casco urbano y rural del municipio Ok, magnífico, alguna pregunta Francis No, eh, no. saber que, que si se activaron, la, se han hecho algunos desalojos en estos momentos O permanecen en su casa las personas que tienen como puntos vulnerables Las personas todavía permanecen en su casa, no se ha hecho ningún desalojo hasta el momento eh, ¿Ya se están sintiendo los vientos? ¿Algunas ráfagas de viento hoy? Sí, se han sentido hoy desde muy temprano de, de la madrugada, se han sentido un poco de, de, fu de fuertes vientos en el municipio. De acuerdo al último reporte que tenemos, ya eso de las 12 a las 2 de la tarde se van a sentir fuertes vientos en todas esas áreas. Así es, según el último reporte que hemos, eh, eh, se ha emitido desde el COE, aproximadamente es el horario donde más fuerte se va a sentir en cuanto a, a la parte más vulnerable aquí es más por lo que es el, el río Caño Seco, el cual siempre ha, ha sido un dolor de cabeza cuando hay muchas lluvias que, que tiende a, a inundarse gran parte del pueblo pero que tengo justamente... entendido tengo entendido que Caño Seco abajo ahí le cortaron todos los manglares y lo llenaron de casas no, ahí en Caño Seco no hay manglares. Lo quitaron todo. Bien. En, en, Ajá, sí, adelante. En, en, la, en la parte de abajo, porque ya este desemboca justamente en el pueblecito de los pescadores, sí. justamente al mar. Sí. Que la, el, el, el problema más que, es, que se presenta siempre es por, por el descuido de la gente, la basura. Y últimamente no se había limpiado. Ayer tampoco había tiempo para que se limpie. Entonces eso sería uno de los principales problemas, o el principal problema que tendría el municipio de La Terrena en, en cuanto a una fuerte lluvia que se pueda inundar. Bien. Eh, gracias, Pedro. Si no tiene algo más que agregar, muchas gracias por tu reporte. Gracias. Como no, nos mantendremos en contacto, Pedro, para futuras incursiones tuyas en, en, el, en la programación de Telenor. Así es que, gracias, muchas gracias por ese reporte desde Las Terrenas, en era Pedro Javier.